Que libros estaban tristes. Esta vez los grandes y famosos libros no solo se habían reído de ellos, no se habían echado, pero así casi no se los puede llamar libros. Apenas tienen letras y son todos dibujos. Había dicho un libro de montones y montones de páginas de letra diminuta. No dejaremos que los coloquen a nuestro lado en la librería. Son libros de mentira, dijo otro muy serio y elegante. Pobres que, que libros. Ni siquiera los dejaron un ricosito en las librerías ni en las bibliotecas. Acabaron amontonados en desvanes y almacenes. Los grandes libros estaban contentísimos. En las librerías ya solo estaba gente adulta e inteligente, porque ya no había allí nada que atrajera a los revoltosos niños. Estos se quedaban en la puerta, así que los libros ya no tenían miedo de que los agarraran sin cuidado, les arrancaran y ensuciaran las hojas. Pasaron los años y todos aquellos niños que habían entrado en una biblioteca se hicieron adultos. Que no habían entrado en una biblioteca. Ahora ya pueden entrar a conocernos y a mirar nuestra sabiduría empezaron los grandes libros. Pero no, esos adultos que habían crecido sin que libros, no tenían ningún en los grandes libros, eran demasiado largos, como a leer tantas páginas de golpe si nunca habían leído nada, los grandes libros estaban desesperados, las librerías cerraban las bibliotecas parecían abandonadas nadie leía, se reunieron todos leyeron y leyeron millones de sus propias páginas y descubrieron que aquellos solo tiene una solución tendrían que pedir perdón a los pequeños libros hacerles volver y colocarlos en los mejores estantes, así consiguieron salvarse haciendo leer a los niños poquito a poco, para que crecieran como adultos que amaran los grandes libros, y para que nadie olvidase lo que había estado a punto de ocurrir, escribieron la historia de este pequeño libro, y se lo regalan a todos los que miran a los libros con pocas palabras, y lleno de dibujos como si no fueran libros.